Señores, creo que tenemos un videito por ahí <ríe> Policía le saca pistola a un estudiante Eso es en una, sucedió en una escuela de Puerto Ay, sí. Plata Le sacó una pistola, policía hay escolar. un video por ahí no, eso, un, hey, un policía Un policía, sí. un policía sí. escolar, un, un policía escolar. No, no, Un policía normal no, lo Yo dije que era un policía escolar normal. ¿no? Normal. Aunque él tiene el uniforme de... de, o sea, de, de mire, mire el video, audio por favor Una pregunta, René, ¿tú quieres maestro? y en esta ciudad de día <risa> eh, mira, René, usted que, que profesor, eh, eso está permitido llevar bares de fuego. Hay policías escolares en los centros, pero que tienen otro tipo de, de uniforme, entonces no es el uniforme que yo le vi a este policía. Mira, vamos a ver. O sea, eh, ver o sea no es un policía ahí. escolar. Eso hay que pa tratar El uniforme, uniforme lleva para el uniforme. la parte no es escolar, eso. no lo tiene. No lo tiene. ¿Qué es lo que René quiere aclarar? Mira, mira lo que, lo que le voy, voy a explicar sobre eso. Hable comandante en jefe. Ese policía está bien. No debió sacar su pistola. Pero usted se ve acorralado. Ya la escuela de hoy en día... No son, menores, no, el, el, claro, menores. Hay claro. una ley, Néstor. No, no te equivoques. Es... Ah, no, pues no me va a hablar. No hablo de esta <risa> vaina. Claro, <no> porque <risa> no, pues Uno, <risa> pero a menores, palabra. y esos menores con 300 libras que le dan un trompón a cualquiera y brinca para arriba. <risa> Óyeme, <risa> se le ha tratado con paño tibio a los estudiantes aquí Está bien que esa acción, yo no estoy apoyando esa acción, uh -huh. está mala porque él no debe llevar un una, una arma de fuego porque hasta hasta se la pueden quitar y armar cualquier uh -huh. situación. Pero las escuelas de hoy en día, te ves a esos muchachos con ah que es esto que es lo otro, pero un muchacho de eso de 16 años ya sabe lo que es bueno y lo que es malo y sabe a quién tiene que respetar. En ese sentido. Y se vale de que es menor para hacer ciertas cosas. Y se vale, Gloria. Sí, pero Ay, creo Dios. que para eso Amén. hay Jehová. una una Adelante, parte. Ahí <ríe> el odio a que yo opine en sus cosas, pero cabe destacar, mi amor, que. Tienes que soportarme porque somos un equipo. Y no hay tiempo. <risa> y si le dan un sillazo, ay, como él se vio acorralado <risa> a ese señor. Pero que Néstor, eso no <risa> es. Mi amor, hay una autoridad arma. en las escuelas que es y la dirección. Mate, no, no, porque muerto y no la vas a. Sacar. Es la dirección. Se han visto casos, Néstor, estoy de acuerdo contigo en esa parte, que saben lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos el caso de Marlon Martínez, que era menor en un sentido cuando se enamoró de, de Emily. Uh -huh. Pero ya en esa instancia escolar. Hay una autoridad superior que es la dirección, que creo que no puede venir un policía, por más rango que tenga, a intervenir en eso. A entrar armado. Y también. entrar armado, porque hay algo, señores, que la gente Sacar todavía no ha entendido. Arma hacen tachos. y deshacen Génesis, pero son menores. Entonces, hay una ley que hay que respetar porque la, la ley, ley del ampara, menor lo ampara. protege. Sí. Según los psicólogos, los niños no tienen, o sea, hasta una cierta edad tiene, y, que hay, hay, y, hay que y, y hay que cambiar esa ley. También. Pero de todo modo la sociedad civil, bella, se la se APMA, eh, y el Ministerio de Educación deben deben reunirse ah, y, y tratar de sancionar estudiantes también si sí. a, a, a, a qué profesores que le tienen. Aquí miedo. una vez que se sancionaron entiendo porque hicieron un chinos. Obviamente. sí Y hace <risa> mucho que no veo Que dicen que expulsaron tal estudiante No, aquí, no aquí hay profesores Que para entrar al aula Orando 40 oraciones <risa> Para pa que esos muchachos estén tranquilos ¿Y qué es eso? Usted eh, se porta mal, usted ya tiene al profesor es harto, ya usted es una sanción, mire, está sancionado y ya. <ríe> Señores, bueno. esto fueron las bullas del día <ríe> por parte de los osorosos. Eh, vamos al bomber y cuando regresemos, vamos con René Gil y el Momento Cristiano.